Bueno, continuando con nuestra serie de tutoriales, hoy veremos la parte de crear un cuestionario dentro de iSpring. ¿no? Primero que nada, vamos a abrir nuestro objeto de aprendizaje. Una vez que ya lo tenemos ya eh, habilitado, entonces vamos a... Ubicar la diapositiva que queremos reemplazar por un cuestionario, ¿no? Nos desplazamos. En este caso, nuestra diapositiva número 15 es la que vamos a, a reemplazar por un cuestionario, ¿no? Con alternativas. En este caso, eh, les recomiendo que el contenido de esta diapositiva la puedan copiar en un blog de notas, ¿no? Simple puedan tenerlo ya que al momento de editarlo no vamos a poder acceder a estos uh, a los textos no como copiar y pegar entonces es, eh, sería bueno que se tenga un blog de notas en la mano bueno una vez que lo hemos copiado ¿no? vamos a nuestra ventana de spring y entre nuestra barra de opciones no vamos a poder encontrar la opción de cuestionario le damos clic, esperamos unos segundos, a veces puede tomar un poquito de tiempo dependiendo de la máquina, no y nos salen dos opciones, ¿no? es crear un examen o crear una encuesta. En este caso vamos a crear un examen. Listo, ya ha creado el, la opción entonces ahora lo único que nos quedaría es... Bueno, no tenemos ninguna pregunta ahorita creada, ¿no? Entonces vamos a proceder a agregarla. En la parte superior izquierda podemos ver la opción de preguntas, ¿no? Entonces le damos clic en pregunta para poder agregar. Hay muchas opciones, ¿no? Varias, ¿no? con unos ejemplos de cómo estas funcionan. En este caso vamos a usar la opción múltiple, ¿no? que es la que vamos a aplicar en, esta, en este objeto de aprendizaje. Como pueden ver, ya tenemos este, la interfaz que nos, nos va a permitir este, ingresar los datos que necesitamos. Como ya previamente teníamos el... copiado nuestra pregunta, digamos, ¿no? En nuestro blog de notas, entonces lo único que haríamos es simplemente copiar y pegar, ¿no? La parte superior, la, la primera, es la, es la pregunta que se, se va a... A, a realizar entonces solamente nos queda insertarla y en las opciones eh, bueno en este caso vamos a tener cuatro opciones ¿no? entonces también de la misma forma solamente quedaría copiar y pegar las alternativas ¿no? procedemos a ello segunda la tercera y la última bueno, ya tenemos agregadas nuestras cuatro opciones, ¿no? también hay otras opciones de video y audio pero en este caso no las estamos aplicando ya que eh, nuestros objetos de aprendizaje por el momento son solamente preguntas y respuestas, ¿no? en la última parte, como ven una retroalimentación y rutas, ¿no? son los mensajes que se van a mostrar al momento de realizar o de enviar la respuesta ¿no? entonces en este caso por ejemplo también en retroalimentación tenemos un pequeño mensaje ¿no? y por ejemplo acá dice correcto ¿no? cuando es correcta la respuesta va a salir la palabra muy bien y reemplazamos de repente si no es todo ya los, eso queda a criterio eh, podemos dejar el muy bien y simplemente ponerle la la retroalimentación que sale eh, o que propone el docente, ¿no? y si es incorrecto, bueno, podemos poner la, la, el mensaje que, que deseamos o que nos sugieran, ¿no? también eso queda a criterio, eh, en este caso se queda como por defecto, ¿no? no selecciono la respuesta correcta, hasta ese punto ya tenemos rellenado todo el espacio eh, para poder realizar las preguntas, ¿no? como ven aquí en opciones de diapositiva en la parte derecha ¿no? tenemos este, el tipo de pregunta, ¿no? Como saben, estamos usando examen. La retroalimentación por defecto, las rutas por defecto, la puntuación también. Y los intentos, ¿no? Esta es la cantidad de veces que vamos a permitir que el alumno pueda realizar la respuesta. En este caso, por ejemplo, en modo de práctica, lo vamos a dejar en digamos, en dos intentos, si es que no lo hizo bien. ¿no? Y también, al momento de hacer este cambio, si se dieron cuenta, en la parte de retroalimentación también nos sale un nuevo mensaje, ¿no? Cuando es intentar de nuevo, ¿no? Y como tenemos acá un mensaje ya por defecto, respuesta incorrecta, vuelva a intentarlo, ¿no? Y por último, de repente dejar esta la opción de limitar tiempo, no, no está especificado por el momento, solamente sería cuestión de que lo dejen como respuestas aleatorias, ¿no? Para que no, no siga un orden. Como ya saben, en la propuesta siempre es eh, la respuesta de la primera opción, ¿no? En este caso puede ser la letra A, ¿no? Eh, también se puede se puede hacer a modo de, de opciones, ¿no? A, B, C. Eh, podríamos uh, modificar aquí el texto y ponerle letra A, B, C, ¿no? Eso ya también queda a criterio y ya, ya de acuerdo a las indicaciones que el docente pueda dejar, ¿no? Eso ya es más que nada formato, no tiene mucho que ver con el uso de la interfaz de la, del programa. Entonces a este punto ya hemos agregado las preguntas, hemos dado las uh, respuestas de o los textos hemos editado para la retroalimentación de los mismos, ¿no? ¿no? El número de intentos, eso también ya se coordina con el docente, ¿no? O de acuerdo al como ustedes les vayan a, a indicar. ¿no? Hasta ese punto ya tenemos todo, eh, podemos ahora pasar... Al, al siguiente tema, que es la visualización de la diapositiva. ¿no? Hasta este momento solamente hemos visto el formulario, el rellenado de preguntas y respuestas. ¿no? Ahora vamos con la parte de diapositiva, como ven acá, tenemos una vista de formulario y una vista de diapositiva. Nos vamos a la vista de diapositiva y también tenemos algunas otras opciones. ¿no? Podemos ver que acá tenemos ya el, el texto ¿no? de lo que estamos trabajando. Entonces, cuando seleccionamos un punto en blanco, ¿no? Donde no esté nada, podemos dar formato de fondo. ¿sí? Como una imagen, con unos, como ya se les compartió en los archivos, ¿no? Ya tienen fondos de PPT y uno de ellos, el número 3, es el de autoevaluación. ¿no? Seleccionamos y abrimos. Puede tomar unos segundos, es cuestión del programa, ¿no? Listo, ya lo tenemos importado a nuestro fondo. ¿no? Se les sugiere siempre usar el fondo diferenciado ¿no? y podemos también editar los colores, en este caso vamos a cambiar al color blanco ¿no? y nuestra fuente Arial como siempre perfecto, esto es ya para efectos de formateo como pueden ver ya tenemos nuestra diapositiva de preguntas ¿no? ya configurada y lista la siguiente es la, la parte de resultados ¿no? es una opción que nos va a permitir, una vez que el que alumno haya realizado su, su... o haya enviado, mejor dicho, sus respuestas dentro de nuestro objeto de aprendizaje, mostrar la, los resultados. En este caso los vamos a ocultar, ¿no? Porque ya no, no es tan relevante verlos en ese momento, ¿no? ¿no? Solamente es una sola pregunta. Entonces le damos la opción de ocultar diapositiva de resultados. Entonces quedaría de esa forma, ¿no? Ya tenemos... Hasta este punto ya tenemos todo uh, configurado en cuanto a la, a la presentación. Eh, como pueden ver acá en la parte inferior, ¿no? inferior derecha, tenemos varias este, capas de diapositiva. Entonces, la capa de retroalimentación de correcto, cuando le hacemos clic, vamos a poder ver cuál es el mensaje cuando el alumno ha dado la respuesta correcta. ¿no? O cuando la respuesta ha sido incorrecta. O el de respuesta devuelva a intentarlo ¿no? y obviamente acá sale un texto extraño porque está considerando los, uh, en ese momento va a mostrar los intentos que, que ha realizado ¿no? eh, su, bueno efectos va a ser un aún tiene un intento ¿no? porque estamos configurando con dos intentos ¿no? eh, si es que en caso hubiera necesidad de hacer más o solamente uno ¿no? y obviamente en nuestra diapositiva de opciones múltiples eh, para todo ello vamos a darle una, una vista previa para ver cómo cómo está, está trabajando la diapositiva de preguntas perfecto entonces como pueden ver ya tenemos aquí ya la, la, la diapositiva podemos trabajarla ¿no? entonces le damos en cualquier opción por ejemplo ¿no? enviar y como ven ya nos sale la el pop-up de, de intentos o de respuesta incorrecta, ¿no? Le damos a intentar de nuevo. Digamos que ubicamos ahora sí la respuesta correcta. Y ya nos da nuestro mensaje y, y nuestra re, retroalimentación, ¿no? La que el docente ha sugerido. Y le damos en continuar. Podemos ya cerrarla, ¿no? Y una vez que ya tenemos todo esto completado y nuestras nuestro... Eh, nuestra diapositiva de pregunta estaba completamente lista solamente quedaría guardar y regresar al curso damos clic en ello y como ven se reemplaza la diapositiva que teníamos por la diapositiva de cuestionario ya interactivo y con un sistema de medición y calificación ¿no? todo ello, como siempre, ya manejamos como siempre nuestros, nuestros parámetros de exportación. ¿no? Elegimos nuestro reproductor, como siempre. ¿no? De nuestro, dentro de nuestras plantillas. Y aplicamos y cerramos. ¿no? Podemos dar una vista previa hasta este punto. ¿no? Vamos con ello. Bueno, ahora podemos, vamos a observar los resultados de nuestra diapositiva de de preguntas, ¿no? vamos con ello, vamos a ver cómo ha quedado listo, pueden ver que ya tenemos las opciones ¿no? con nuestro fondo y todo ponemos cualquier respuesta para comprobar ¿No? nos dice que tenemos un intento y que es incorrecta la respuesta intentar de nuevo ¿no? le damos a la respuesta correcta Perfecto. y damos en Continúa. Sí. Actualmente no basta con ser buenos en lo que hacemos. Hasta este punto sería eh, la manera en cómo podemos insertar un cuestionario dentro de, nuestro, de nuestra diapositiva a través de iSpring 10. ¿no? Muchas gracias por su atención.